Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo reparar tu iPhone si éste no enciende. Forma número 1, reparar con modo estándar. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB y abriremos la aplicación Rayboot. Una vez abierto Rayboot, le daremos clic a la opción Entrar en modo de recuperación y luego le daremos clic a Empezar. Ahora seleccionaremos la opción Reparación estándar y se descargará automáticamente el firmware correspondiente. Haremos clic en Descargar y luego Iniciar reparación estándar. Ahora solo nos queda esperar a que la reparación se complete. Esto se logrará en breves minutos. Una vez finalice el proceso de restauración tu dispositivo se reiniciará automáticamente y podrás empezar a hacer las configuraciones básicas de tu teléfono. Forma número 2 Reparar con Rayboot en modo profundo Nuevamente conectamos nuestro dispositivo al ordenador a través del uso de un cable USB y abriremos la aplicación Rayboot. Haremos clic en Empezar e iremos a la opción reparación avanzada. Descargaremos el firewall correspondiente y haremos clic en iniciar la reparación avanzada. Ahora solamente deberemos esperar a que se complete la carga de la reparación profunda. Eso tomará algunos minutos. Al finalizar, tu dispositivo se reiniciará y podrás volver a usarlo con normalidad. Forma número 3 Reparar iPhone con iTunes Conectaremos nuestro dispositivo al ordenador a través del de uso de un cable USB y abriremos la aplicación iTunes. Esta aplicación detectará automáticamente nuestro dispositivo. Ahora iremos a la pestaña Resumen y haremos clic en la opción Restaurar iPhone. Aparecerá una ventana de diálogo preguntándonos si queremos hacer o no un respaldo. Eligiremos la opción que más nos convenga y luego haremos clic en la opción Restaurar. Ahora solo debemos esperar a que la restauración se complete. Esto tomará varios minutos. Una vez completada la restauración, tu dispositivo se reiniciará y podrás utilizarlo con normalidad. Forma número 4 Reparar iPhone con iCloud Abriremos iCloud en nuestro ordenador a través de nuestro navegador de preferencia. Recuerda conectar tu dispositivo al ordenador con el uso de un cable USB. Una vez ahí, haremos clic en la opción Buscar e iniciaremos sesión. Ahora debemos esperar a que el iCloud ubique nuestros dispositivos. Esto tomará unos instantes. Ahora haremos clic en la pestaña Todos los dispositivos y seleccionaremos el dispositivo a restaurar. Luego haremos clic en la opción Borrar iPhone y confirmaremos haciendo clic en el botón Borrar. Luego ingresaremos la clave de seguridad y confirmaremos que confiamos en este navegador. Luego iremos a la pestaña iPhone y eliminaremos el dispositivo haciendo clic en la X. Una vez hecho esto, nuestro dispositivo se reiniciará. Y al reiniciarse, este funcionará con total normalidad. Para más información de este y otros productos, no olvides visitar tenorshare.es.